Y buenas a todos, chicos y chicas. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a Fortnite. Aquí, bandolero 7.0. Tanques Titán del Hoy. Atraviesa el campo de batalla con el tanque Titán del Hoy. Repara rodamientos de tanque manualmente o con un soplete de reparación para escapar de situaciones delicadas. Ya sabéis cómo reparar los tanques. Con el soplete os acercáis y le dais el triángulo. Así que vamos a ver. Hay un torneo también aquí, la Copa Cloeking. ¿Vale? Puede estar bien, pero bueno. Participa en la, co en la Copa Cloeking. No sé si era de, de uno o de dos. Dos horas queda Muy poquito, a ver. Vamos a ver. La Copa Cloeking. Un momentillo. Vamos a echar vistazo Mira, y de no war y todo. Qué gracioso. Lo voy a meter ahí, el favorito. A ver si veo ahora la de la. Ah, bueno, aquí no está. Un momentillo. no está en competición aquí. 24 de marzo. Vale. Forma un dúo Ok 24 de marzo De 7 a 22 7 a 10 Bueno Me da igual un poco la esta. Vale A ver Que Gana ahí una estrellita A ver si conseguimos alguna Que puede estar bien El buitre, la codificada Ojo el, el duende verde y todo, ¿eh? Ha vuelto el duende verde. Ahí un poquito rebajado. Eh, pues estupendo. Seguimos ahí con el Spider Man negro. Vale. Yo creo que bien, más o menos. Ahí tenemos cinco. Nos faltarían cuatro estrellitas más. Vale. Pues venga solitario, y a jugar vamos a ver okay. ok, ok vamos a ver qué tal se nos da hoy la cosa, visita gasolinera daño de una lancha eso me encanta, y eliminar a un oponente con una edad pistola difícil pero no imposible Estamos Solo batalla, nada de construcción Utiliza los vehículos para desplazarte por el mapa más rápido Eso es lo que solemos hacer Al menos yo Bueno, ahora hasta dónde vamos Tenemos no todavía la corona de ayer <risa> ¿Qué soy yo, chavales? que tiene la coronita Venga, vamos a ver Esto no tenemos nada visto poca leche, poca leche No tenemos nada, pena Una diaria ya está A ver si está gasolinera Bueno Vamos a a esto A ver qué tal si luego Vamos a vamos para el Para el daily bugger ¿eh? Ahí vamos me va a durar poco la coronita, pero bueno. Consiguió a Adri Adrián Allá a última hora. Ya hicimos también bastante pesca, vamos a ver. ¿Hay algo? Sí. para allá. Me llevo todo esto Necesitar gasolinera Perfecto Me llevo esto Habría que comprar algo Vale Cuidado Lo echamos. la cosa empieza bien Falta el deflector Pero bueno No tengo el este automático, lo quité creo Aquí, dinerito Venga Comidita, vale <ríe> No sé por qué quiero tanta comidita, pero bueno Esto sí Esto por aquí Otro fusil Tampoco lo queremos Creo que está arriba Así que habrá que golpear Por aquí arriba Por los Ahí Ahí está, tío Estaba por el techo Como me engaño este sí si me gusta. Cambiamos por el Este, ahora. Aquí tenemos otro, eh. Aquí. Como engaña. A vale. ver. ¿Puedo? Me faltan Estaría el deflector Pero no lo tengo Venga Ahí, dámelo. Otro el cofre tenemos que ir otro ¿eh? este cofre que me dio por ahí tío Maldito cofre Madre mía Que no me va a comer Chaval Inmestible 50 Ahora cargada Venga, no sé si tenemos que visitar Alguna gasolinera más o qué Vamos a ver Pues sí tenemos tarilla, ¿eh? Hasta que lleguemos aquí a, a zona Así que venga Vámonos Con el musicón ¡Muy buena! Hola, José Bienvenido Venga a apagar la música si voy más pendiente Ahí se hace Un tanque y todo Tenemos que pillar un tanque Pero no es ahora el momento Estaría el deflector Reflector, sí, si me encanta Cuidado que hay alguien por aquí Este es lo bueno Que va por todo, en todo el terreno y... y sube por todos lados Y baja y sube Y Esto es la monda Venga Nada, ni cofre, ni nada Era un deflector, pero bueno algún NPC, pero bueno, ya iremos por allá ¡Tobre! Ahora les que hay que destruirlo Bueno, otra gasolinera Ahí, otra gasolinera Perfecto eh, Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado <ríe> Sería con el defecto Pero claro Te lo tienes que encontrar y tal Ahí tenemos el La regla este Ojo que viene alguien Arregla. Vámonos Nos pilla. ¿Vale? Mira, a ver como le cochineo A lo mejor me da, compi A lo mejor te suerte Y me da Mira este Este sí, este sí me da Uy necesita no vida Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Un tanque, eh, eh. Bien, bien Hemos recuperado ahí la, la horizontalidad eh, no, venga Qué guapa esta Es si ¿Qué hay aquí? ¿Dónde está? Así lo veo viene el otro que viene me la piro que viene para nosotros toma hasta que se nos acabe la gasolina ay ay que me queda hincado aquí con el cactus que viene sí sí ojo ojo tanque vamos ahí. Veo aquí. Tenemos barca. Hemos cambiado el vehículo este por. Por la barca. Ya sabéis cómo soy si yo. Da el cuervito. Tía dos Maldito. <ríe> no, debajo no. Debajo del muelle no. El tanque que me va a pillar, ahora cual me quito, venga, el tanque y no va a pillar, ahí, correcto y correcto. Ahí vamos Viene la tormenta Y Voy para allá, para allá, no me interesa Vámonos para acá, chavales <ríe> Corre Corre Ojo, el pez técnico Humano <ríe> Venga Estamos en zona, vale Ok, estoy por aquí Veis que hay un poquito de De munición Vale Vale Ya, ha subido de nivel Genial Está el de este de los peces, que no lo veo ahora Ya que había uno de este de peces Bueno, seguimos por aquí por la costa Hay uno. Vale. Listo. Vale, ¿Cuál es? si te salto con, con mira térmica. Poca broma con este. A ver, que me lo llevo. ¡Eh! ¡Eh! Por ahí, a ver. Que pego. esto no se destruye el muelle <ríe> Como venga por ahí Está por aquí, no me puedo Arregar mucho Vale Y oro y todo, pero es que viene la tormenta Me ¿Eh, va a pillar <ríe> Que me pilla Haciendo <ríe> va a por aquí Qué viene. <risa> que me pilla. No, a la barca no. Ay, me quedé sin de esto. Ya no puedo pararme a pescar. Me queda un poco combustible. Otra que he encontrado el, el agua. El agüita. El agüita nos puede salvar, chavales. Aquí. Hay salseo, pero bueno Estamos en zona Sí, sí Mándame a Indy. Estamos a salvo de momento De momento Toma el arpón porque es más rápido Te me ha engañado Ahora sí No, tampoco Bien, estamos bien Pero tengo que ir, ¿eh? Ahora Como tenemos la barquita Este es de ariete Es un arma nueva Vale Y aquí tenemos el fusil de asalto Con mira técnica Vámonos, que viene la tormentilla Quedan 12 ¿eh? Yo pescando, ¿sabes? Y yo pescando Otro Vámonos No tenemos ni gasolina Llego claro. Me llego a llevar el de este El, en el tanque que está por ahí pegando Bombazo <ríe> Esto va por ahí arriba Mira lo que viene Viene No ha visto, ¿eh? Me voy, que me voy No ha visto Venga, busca Busca bien Vale Si de ariete ya tengo dos Lo cambio por este mejor Porque cuidado con la... Con el tanquecillo, ¿eh? Viene por ahí Puede pillar Ahora bueno, que estamos sin gasolina lo malo Y viene la tormenta Vale Estamos tieso de gasolina posible bajo Ya no me puedo parar de pescar Combustible bajo Aquí podemos cambiar de barca Bien, bien, bien Incluso vehículo por aquí. A ver, ostras, deflector. Deflector, chavales. Déjame cogerlo. Ahí. El vehículo. Venga, venga, chavales. Dime que tiene gasolina. Dime que tiene gasolina. Bien, chavales. ¿Qué os parece? Ya está gasolina aquí. Quedan ocho. Cuidado, bien el tanque. Cuidado que viene el tanque Cuidado, eh Venga <risas> Gasolina Mira, ahí tengo munición de esta Vamos la munición para el tanque Ande que Vamos a por el airdrop Ay, ay, ay Que me da Como oh, que viene por aquí todo <risas> Que me quieren destruir Que me quieren destruir la rueda maldito ¡Ah, esta es la barca que me ha dejado antes <ríe> <ríe> uh, me ha caído ese no quiero saber el siguiente Vamos el tanque va el a ver si soy el primero en llegar tengo otro vehículo. Y todo. me va a pillar, me va a pillar me va a pillar, me va a pillar yo que sé ya lo que coger llevamos dos de estas mira tiene gasolina bien ya, ya vámonos Vamos, no, apaga la música Si maten entre ellos Cuidado Allí, lo veo Toma 100 le he quitado, chavales Uy Toma No sé dónde lo han mandado Pero va a morir Estos <ríe> quedan cinco Allí va el otro mm. He visto subir allí para arriba Si le puedo dar habrá caído me pilla la de esta me puedo me quedo. si no me da el de allá arriba por allí eh... vamos Toma Ya, ya Ya, ya Mira que raro Ay Ah, ¡Oh, tercero Ya, ya, lo he intentado usar el spray de vida Pero bueno no tenía escopeta. Está bien. Me he divertido bastante. Yo oh, oh. creo que está bien, ¿no? Para, para la primera partida. Oh. Madre mía. Venga, vuelvo a sala. Te parece buenecillo también. Podemos apuntarnos a la Copa Chloe. Si te pones en, en de esto, podemos apuntarnos aquí. A la Copa Chloe. Te tienes que poner región de Europa, ¿vale? No sé si lo tendrás bien o no. Venga. Vale. Te invito al grupo. Podemos probarla a ver qué tal se nos da. Vale. Vamos a ver. Voy a comprar ya el Algunar. Ok. Y me lo equipo. Hola, hola. Muy buenas, Juan. Hola. Hola, José. Buenas, buenas tardes. Muy buenas. buenas. Ya, pues fenomenal. Bien, bien. Tenemos, te estaba comentando que tenemos ahí la Copa Chloe. No sé si lo tienes en Europa o cómo lo tienes. ¿Lo no tengo en tu región? O pues... A ver si podemos apuntarnos Sí, a ver si puedo Competición ¿Es con construcción o sin construcción? No, eso es un... Un battle royale, nosotros contra todo Por eso ¿Es con construcción y, bueno, o sin construcción? No, no, sin, sin Sin, sin Espera Hay ah, que bueno. ponerla Hay que ponerla A ver si la encuentro Copa Chloe. ¿Y qué se gana en la copa, en esa copa? Pues te dan regalitos, si haces muchos puntos te dan regalitos Si es de barca, no, ahora no oh. Viste que estoy en nivel 13 ya Ok, enhorabuena No la veo esta, la busqué antes pero no la encuentro, eh La copa está aquí, aquí, la encontré Venga, copa Chloe Tenemos que sobrevivir, eh eso ya hacer victoria magistral y si no pues la mayor puntuación posible bueno le doy todo listo sí aceptar me sale como una cosa como algo acá con Baclow se necesita Co autentificación de dos factores. AOE, autentificación en dos pasos la tienes que hacer. ¿Y ¿Cómo lo hago? Pues con el móvil ¿eh? y en la página esa que te pone ahí. Lo haces con el, con el celular. Yo lo tuve que hacer la vez pasada. Yo por eso ahora lo tengo bien. No, no, tengo ni idea Cómo hacerlo Sí, métete la página de Epi O en el celular Te metes ahí Y le metes en tu página de Epi Fortnite Y ahí te sale Lo de autentificación de... En dos pasos ¿Y si vamos eso... a la normal? ¿Y la vemos? No. Eso es la Que no, pero, pero apúntate Que eso te viene bien Que te da regalo y todo, hombre Hazlo Que es eso es la, la, la autentificación En dos pasos Es como ver, verificar deja, ¿ver? Que eres tú Para que nadie usurpe tu... Tu lugar. Dentro de la página de Pika y Sí, sí, hay, ahí donde te pone FF, F, no sé qué. Lo que te ponga. La página esa, ahí tienes que entrar. Tenemos ya Mary Jane Watson o sea, Investiga cada pista para revelar la historia más importante de la temporada. En dos minutos lo hace ¿eh? José. Sabiendo tus datos y toda la historia. Ese es hace? el tema. Ya, ya. Explorar el campo de batalla. En conflicto abierto entre la orden imaginada y los siete. Se han fijado las líneas de batalla. Explora el campo de batalla para recopilar información y ganarte la confianza del origen. Ojo ahí. Kelly y la copa, Chloe. Eso es lo suyo, tío. Venga, ártela. a ver qué nos da. ¿Es para conseguir el skin? ¿El skin de Chloe King? Sí, eso es. Mm. Para eso, vale. Cada eliminación te dan un punto, y ya según el lugar que, que quedes pues te van dando puntos. Son 10 son batallas. Hazlo rápido y entramos. Que son. Eh, Juega de una partida, tú por lo No, menos? no, que tiene que ser en dúo, que tiene que ser en dúo, José, que tienes que ser tú y yo, a la fuerza. Si no, no. Ah. Si no, no hay tu tía. Venga, tú hazlo. Hazlo ahí que yo te espero. Epic, Ya, a ver, Google Epic Games, a ver, ahora tendría que entrar con mi cuenta, a ver. Que nunca he entrado a la página de Epic, ahí estoy perdido. Pues hay bastantes cositas, ¿eh? Te dan ahí regalitos para el, para el PC y rollo, juegos gratis y cosas de esa. igual que en Steam. Sí, esto yo lo juego con la Play, ahí. aparte. Eh, pues ahí entra y te, te dan un jueguito gratis para PC. Yo lo tengo ahí el la de Adrián. Ahora voy a entrar con la cuenta de Display. Sí, sí, yo te espero, no tengo otra. <ríe> ¿Y qué tal Acumiendo. te pareció? No, no, que va? Aquí son la, <risa> las 8, las 8 y cuarto. Ocho, ¿De la noche? Sí, de la tarde de noche. Sí, sí, aquí ya de noche. Pero bueno, no, ya, estamos es un... en, ya estamos en primavera, acá, acá ya estamos en primavera, ya están saliendo las florecillas. Lo pasa es que como te comenté ayer, tenemos una de estas de una tormenta de arena oh. de, de, del desierto del Sahara. Sí, bueno, no lavar los autos. Sí, sí. Se ve todo el cielo naranja. Parece que viene el día del, juic del juicio final y todo esto. Real naranja. Sí, sí, tío, sé que está el cielo naranja. Se parece que, que estamos en Marte, ¿sabes? Porque hay como una calima de esta de la arena. Es lo que provoca todo el cielo este rojo al atardecer. Eh, Unas este imágenes guapísima. Como que me tengo que registrar, me sale, no entiendo más eh, qué. Ya, eh, porque sí, la tienes que dar. Tú verificar tu, tu cuenta en dos pasos. Dale rápido si solo haces en cero coma. Dale, dale. Te cunda, como decimos por aquí. ¿Y de qué ciudad eres, más o menos? ¿De Santiago o de dónde? Sí, de, San, de Santiago Ok, ok vivo, vivo en Santiago, Chile Sí, sí O sea, tiene que ser grande, ¿no? No, Acá... chicos, Chile ¿Sí? Es más largo que... Ya, El... ya, pero me refiero a la ciudad A la ciudad, digo, de habitantes me refiero y eso Sí pero... Hay bastante habitantes, eso, eso, eso Ok A ver, esto da... Ay, mamá Mira, no pasa nada Tú tranquilo Hazlo tranquilo Que, que lo haces en cinco minutos Yo lo hice en cinco minutos Por el celular <ríe> O por el PC Me sale que mi cuenta Ya está bien Registrada Con otra cuenta Con la del computador Si no recuerdo mal No sé, pero te tiene, que, te tiene que salir Ahí un, un rollo Que te ponga Eso de verificar La cuenta en dos pasos Búscalo Que tiene que estar por ahí En la, en la página de Steam Donde está donde dicho En FF No sé qué Deja con el... prendo el computador, eso lo tengo Lo busco voy, voy a mirar otra vez, a ver si podemos Darle el triángulo, a ver si te deja Tienes que, me, que verificar la a cuenta a ver. Si no, hostia, ese skin nuevo, tío Parece de la Guerra de la Galaxia Sí Está chulo, es de una sí, chica no... O es de chico, de chico de no? Es un cibo, es un robot, parece Con flequillo Sí, esa la reclamé hoy día, en la mañana está parece por el... ¿Por el PS Plus o qué? Sí Sí Está guapa Por eso lo regalé Está chula Ahí estoy conectando el computador Pero Es raro, ¿eh? Pero el móvil también lo puede hacer Yo lo hice con el móvil, tío lo hice Sí, es el... que ya tengo la cuenta, creo... Creo que me creé dos veces la cuenta en Epic Games con, con, con el mismo correo, estoy seguro Porque no. está uno vinculado con el correo de la Play, así el juego Sí Y otro en Epic con el computador pues, Pero tú tienes que entrar con la de con la, de, la, de la PS4, si no, no... vos. No te va a servir, tienes que entrar con esta Venga, que nos queda una, una hora y 38 Y tardamos, son 10 partidas, tardamos una hora en hacerlas, ¿eh? las 10 partidas más o menos, ¿eh? depende bueno. de, de claro depende de lo rápido que tarde en morir <ríe> si tarda mucho en morir pues más más eh... el epic tiene una cuenta por acá en google en, en la play store verdad ni idea en la historia ni idea tú te tienes que meter en la página que te dice ahí para verificar cuenta tú, tú te metes en el google en el google y pones verificar cuenta en epic Game", en fortnite y ahí te sale y le das ahí al al enlace ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, que me debía sí, salir un... Si algo acá. No, claro, si no pones la página que te han dicho antes, pues lo buscas en Google y, y pones lo que yo te he dicho. la Verificación dos pasos. De Fortnite. Y ya te mandará la página, le das ahí al enlace y ahí busca verificación dos pasos. Y ahí le das. Es muy fácil. ¿Está haciendo eso? ¿Lo va a buscar por Google o qué? Sí, estoy haciendo eso. Pues hazlo, es la misma manera, si no pones la página que te han dicho ahí. Te va a salir igualmente la página. La que te han dicho. Hola, eso que sí, una moto o un coche de del desierto. <ríe> Madre mía, la moto iba todo a pepinar. Iba con el puraco ahí. Chetao. Es que tengo la ventana abierta para Sí, para es que sirve. pase el aire. Sí, sí, yo también un poquillo. No mucho porque me entra, sí, sí. La, me entra la, la arena esta del desierto y no vea. O sea, lo bueno que, hay que es la arena de esta de... del desierto, que lo va a fertilizar la todo. De des... Claro, porque lo va a fertilizar todo. ¿Tú quieres que la arena ya? Claro, no ves que está llena de, de minerales la arena esa del desierto, eso está lleno de minerales. Esa es la que la que fertiliza el Amazonas, tío. ¿Tú por qué te crees que está el Amazonas, así? Ah, no, acá cambio Porque le arena, llega a el... la arena, la arena del Sahara, de, de, de África, le llega allí, a, a la Amazonas, a través del Atlántico. Va por el aire... ¿Cómo acá la arena... Todos y los años, todos los años. Y entonces la fertiliza. Pues esta no, la de, la del Sahara es muy buena. unos minerales muy buenos y hace de fertilizante de la Amazonas. Así que aquí va a venir bien para los campos. Y ahora está lloviendo también, no. que va a venir muy bien, porque llevamos un, un invierno muy seco. Más seco que allí en el desierto de Atacama. Con eso te lo digo todo. Hola. Ha, ha llovido dos veces nomás en todo, en todo el invierno. Y muy poco, muy poco. Venga, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? No te entretengo contándote el tiempo. Eh, ¿Te digo, la verdad? Sí, todo perdido. Está. Estoy, to, to, todo perdido. <risa> Esto lo sabía yo. <risa> ha buscado ya en Google. Ha buscado lo que te he dicho. Verificación en dos pasos, Fortnite. Epic Game. Verificación en dos pasos. Sí, pues escríbelo. Y le da a buscar al Google, al buscador. Al Google o al que tenga. Acá le puse verificación dos pasos Fortnite. Exacto. ¿Qué te sale? ¿Cuántas páginas te sale? Dale normalmente a la primera, mientras, mientras no se anuncio. Podéis expresar aquí, a ver. Que me sale va a poner una, crear una cuenta Y yo ya tengo la cuenta Tendrás que iniciar sesión ahí en esa página O yo que sé, que no sé sí, Tú, intenté, tú, busca, tú, tú intenté... busca el enlace Busca el enlace que te ponga verificación Verificación en dos pasos Y tienes, te, tendrás que pinchar ahí es Como como una, una sección si sí, estoy tratando de ver... Es que tampoco no me acuerdo cuál es la cuenta que tengo acá en la, la, del, P, la, la del Play Venga, no, no te líes, no te líes, inténtalo, venga Que si no, no podemos hacer la, la copa esta ni, ni otra más en un futuro Tienes que hacerlo por, por Riley ¿Sí o sí? Sí o sí la tienes que hacer Así que fuérzate, macho porque yo la he hecho, ya la he hecho dos veces, ya te digo, me la pidieron la semana pasada. Yo ya la tenía y me la volvieron a pedir. No sé por qué. Inicia. Sección. Y busca el enlace de verificación, verificación dos pasos, así que te tiene que salir. Si quieres te lo busco yo. <ríe> Es lo mismo, es un bate rollado, solo que nos van dando puntos por la muerte. Sí, yo, me, yo, yo me pongo en la... Eso es verificación en dos pasos, pero me sale de nuevo para crear cuenta y no me salen los enlaces, los iconos de Play, eso ahí es para conectarme o algo así. Exacto, te tiene que salir todos los iconos y tú le das al de PS4, al de sí. Sony, tú le das al de Sony y te conectas por esa cuenta, eso es. Me quiere salir esto... Yo la hice así, tío Sí o sí parece que voy a tener que venir el computador ya. Lo conecto al perfecto. Pero también no habías conectado el, el PC No, porque lo volví a buscar con el Madre mía Con el celular Vale, vale Pues hasta que no haga la, copa, la verificación dos pasos No nos deja hacer la copa Sí, ahí está prendiendo ya. ¿Y esto que todas las semanas hacen copas de estas? Sí, vi que eran como un skin de hielo o algo así. Sí, de no, Bar. Eh, le he dado yo antes también ahí. Es que hacen copas y todo. Hay, hay algunas copas que pueden ganar dinerito, ¿eh? Hola. Sí, sí. Copa PlayStation creo que era. Del 11 al 12 de marzo. Ya ha pasado, pero bueno. Yo no me he apuntado. Estas copas se me pasan. En esa época todavía no, no jugaba el Fortnite. Imagínate. Claro, claro. Si esto hace un par de semanas, te van poniendo la última. Y ahí, apoyo, Ucrania. Esto de Y tú busca verificación en dos pasos. Es lo que tú tienes que buscar obligatoriamente. Dale ahí, caña. Esta está chula, a ver, la sí, tela de la Pero iría ahí está, por este, creo. A el casquito. Y luego por este. Arista ártica. Blanquito. Ya. Es bien. Wow. No, ¿no? Un aquí. Voy a poner música mientras de fondo, mientras que tú... Bueno. Es que ya te digo, es que es rápido, es que lo hacen en 5 minutos, es que no tienes por qué tardar tanto. Capítulo 3, temporada 2. Hasta el 3 de junio tenemos para jugar esta temporada. Hoy ha metido actualización. No sé qué habrán metido. ¿En qué? Aquí en el Fortnite. ¿En el juego? Aquí en el Fortnite lo acabo de actualizar yo antes de entrar. No, no me siento. Sé... Sí, sí. Yo tengo que actualizarlo. Creo que no me salte el copyright. Sí, capaz. Eh. Yo lo tengo que quitar lo del copy, pero. No, a este me sale. Capaz de salir Mira, las perforadoras Cierre de mano, qué guapas Entonces tú no te mataste alguna, ¿no? ¿O te la mataste el otro día conmigo allí en la cueva? ¿Cuál, cuál? Alguna, que tengo ahora equipado El soldado este Sale la batalla No, no recuerdo por eso digo. Venga, dale, tú. Tú céntrate, céntrate. Este vamos a parecer un robot, desde luego, con el casquito. Inicia sesión con la de PlayStation, ¿eh? ¿no? No, a mí no me digas nada. Tú dime que tienes ya verificada la cuenta dos no pasos. Es lo único que quiero oír de tu De tu boca. Venga, ándale, mano. Hay que ver si me olvido decirte los chanfli, esto de la verificación. Venga, dale ahí a las teclitas, te veo fino ahí. Dale, que si no nos jugamos la copa, Cloe. Por lo menos que la probemos, tío, a ver si nos dan algunos puntos o algo. Aunque lo no, más seguro que no consigamos el traje, pero bueno, por lo menos lo intentamos. ¿Sabes? Un poco la Quiero Toma. Saludito desde España, ahí en directito. Venga, puéstate bien y recógelo todo, ¿eh? eh. me parece que no puedo. Dios. ¿Por qué te tangas? a Porque ¿Cómo no de... con dos cuentas y la cuenta y de Play parece que es diferente Lo que me registré, parece Es diferente. A ver. Con la de Play me registré con otra cuenta Entonces sería Con la que tú tengas en, en esto en, en, en, en la PS4 sí, es, que, es que es un es que lío como, Es que ocupo como dos cuentas yo Ya, ya, si sí, sí, yo también tengo Varios correos y toda la historia esa Venga, tú dale Inténtalo, tío, es muy fácil No sé por qué Tienes tantos problemillas con las cuentas Venga, dale ahí. Tiene que salir de verificación dos pasos. Tú le pinchas ahí el enlace y ya te sale lo de la cuenta. Que te sale por Google, por Xbox, por cual, Y tú le das por Sony. Vale. Y por, la, y por el juego... Mismo no puedo ver cuál era mi cuenta. Así. Yo no sé, tío. ¿tú ¿Cuál ves? era el correo con el que tengo vinculado? Yo qué sé. Claro que lo podrás ver. Pero yo qué sé. No tengo ni idea, o sea. Yo sé que lo tienes que hacer todo por el móvil o por el ordenador. Lo haces rápido. Si es que eso no tarda tanto. O si es que ya te lo he dicho, no, no tiene mucha historia. Sí, lo malo que me es. <risa> lo malo, lo malo que eres tú ahí tecleando. <risa> Sí, eso es. Porque yo lo hice el otro día, ¿entiendes? Y es que no es tan difícil. Sí. Acá me sí. sale el correo que tengo con el juego. Yeah, pues, pues sí, sí. Le tendrás que meter, si es que... Me meto a IP pero el tema es que no me sale nada más, aparte. ¿Qué verificación te pone arriba en, en la página que... ¿Qué dirección? Pongo el correo que tengo, el que escribo de Fortnite que tengo registrado y no me sale. el del Play no me sale. Me sale que ya está registrado y cuando intento entrar para ver eso, ese correo que tú me dices que me tiene que llegar para verificar no me sale nada más. No te puedo decir, tío. ¿Qué lío tengo con esto? puedes hacer hasta con Facebook, creo, y todo, tío. A ver, proteger vuestra cuenta o activar la autenticación en dos pasos. Como recompensa, por protegerla desbloquearéis el gesto de para baterrollar. Eso, eso me lo dieron a mí. Es que muy fácil, ¿lo ves? En, en tres minutos. Ahí búscate un vídeo de YouTube, hombre. ¿Cómo activar la autenticación en dos pasos? Muy fácil. Tres minutos. Te lo he dicho. Qué muy fácil. Acá voy a ver un vídeo, ¿eh? Ahora que es muy fácil, inicia tu sesión en la página de tu cuenta Luego haces clic en la notificación amarilla en la parte superior de la pantalla Donde dice haz clic para reenviar re re Busca el correo electrónico de verificación en tu bandeja de entrada y ábrelo Si no lo encuentras, busca la carpeta de spam Haz clic en verifica tu correo electrónico Y tu dirección de correo electrónico ya está verificada, ya está Así de fácil sí, Es que no tiene, no tiene mayor historia, tío Ven de tu cuenta, luego le da a la, la parte superior, donde dice, clic para reenviar. Sí, parece que ya estoy... Bien de, que es Muy fácil. En PS4 también, autenticación en dos pasos, Fortnite PS4. os pues sí. A2F me parece que se llama, la pestaña esta... Autentificación en dos pasos o 2 FA a 2 F. Deberías de estar en la pentaña, en la pestaña de contraseña y seguridad. Te sirve para proteger tu cuenta y encima puedes ganar torneo. Pues nada. A ver si lo consigues. Algún día de esto. Espero, espero, espero. Venga, que aquí me están bajando las visualizaciones, ¿eh? <ríe> En el directito. Por eso te digo... Eh, métete una partida más, pues, por lo menos. Yo voy a tardar un poquito con esto. Y yo y yo apenas termino con eso... Te aviso. ¿Te parece? Me tengo, sí, me tengo que salir de, del grupo. Sí, sí, por favor. De todas maneras, yo me tengo que ir ya mismo. No sé. Sí, que juega Adrián o algo. A ver. Bueno, si le da... Te puedo meter, tú métete El no-board este. Máximo jugadores, eh. 8 por la risa, mundo abierto, carrera. Carrera de snowboard, partida privada. Ahí, dale listo. Dale el triángulo cuando puedas No, dale a una partida normal. No, pero. Pero tú, pero tú dale al triángulo, si no vamos a matar ni nada, es de, de el creativo. Tú dale. Ya le di el triángulo. Ay, ay Es de snowboard, de hacer carreritas en la nieve la tabla. Si sí, es que ahora yo estoy yo estoy con esto, así eh, de... Sí, sí, tú dale tú dale al ordenador, pero si es que ya te digo si es que lo haces muy rápido, si es que yo no sé por qué tardas tanto, sé. Madre mía, de hacker no te iba a ganar tú la vida, ¿eh? Mm, eso <risa> Madre mía Madre mía, chaval <risa> Esa fue... Vamos a ver aquí las carreritas Vale. Vamos a ver si encontramos. Mira qué gracioso el osito. Nuevo mapa. A ver si encontramos una tabla o algo. Mira, aquí está la tabla. Guay. Me llevo una. ¡Ostras, qué chulo! ¡Nos vamos! ¡Ostras, qué guapo está esto, chavales! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Podemos hacer de esto? Sí. Toma. A ver si podemos hacer flippy o algo. Cuidado, no nos salgamos. Ahí. Ahí, ahí. Cuidado Ahí No sé si tendremos freno de mano Eso que ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, Ay, que me he chocado Ay, ay, que me fui Me fui, me fui Me salió, me salió Esto qué es tío Una señal remota esta ¿Para qué sirve? Ah, para irnos para atrás Vale, vale Se ha quedado ahí un poquillo para ello Eso no Vámonos ahora por aquí Ojo oh, que nos salimos ¡Ah! Pero lleva lleva freno, ¿qué pasa? Acelerar el círculo, vale, y saltar el X ¡Toma! Me he hecho un front flip Ojo oh, que tenemos turbo Vale Vamos, turbillo para arriba Venga Vale Esta que nos faltó antes Lo mismo tengo que volver para atrás, ¿no? A ver Por esta monedilla, ¿no? <ríe> no me deja por aquí Tú también Ahí no vamos a ningún lado ¿Eh? Oh, cuidado Aquí que nos dejamos otra Buah Un piñazo Me he pegado Venga Aquí a ver si este me lo, me lo hago ahora Aunque no sé si coger toda la monedilla Voy tira por allí Voy a tirar por allí ¡Ay, ay, ay, Que me caigo Ah, última hora Nuevos cores Venga, vámonos Aquí hay otro camino Vámonos Juego que hay un montón de monedas Toma Ay Lo de punto que iba a hacer, tío Ah, que mangui controla esto, eh ¿Por qué sirve para adelante? No te vayas para adelante la tabla aquí. Bueno, ahora se me va por el otro lado. Ahí. Buena. Muy mal. No pone una moneda. Qué guay las tablas estas del futuro. Son de Nova, pero tienen ahí potencia, tienen turbo. Venga. 2 minutos 27. Mientras José le pega ahí el ordenador al hacker, habla con tu amigo el hacker. Hombre, <risa> ostras, un ala de avión. ¿Dónde va esto? Cuidado, cuidado. Venga, doble turbo, doble front play. Toma, mortal perezoso, mortal completo. Chavales, ¿qué os parece? Cuidado, cuidado. Ahora vale, mismo no tenemos que bajar para abajo, tío. A ver. Ni dónde está aquí la meta, ni nada No tengo ni idea Vamos por aquí, ¿no? ¿no? Pues no sé, ¿eh? ¿Dónde hay que tirar? <ríe> Agua ahí, el turbo pero Eso no, pero vamos con caer monedilla, ¿eh? pueda. ¡Ah! Oh. lástima con lo lejos que había llegado ya, tío! Bueno, quedan 14 segundillos. ¡Toma! Tiroje, eh, perezoso! ¡Me Uh. aquí un Toma ahí Vuelta perezosa Ay Eh, Cuidado bueno, llevo 183 000, eh. Hola, manolo... Buen chuck aquí, tío. ¿Cómo vas, tío? Ya se nos va a acabar el tiempo, eh. Vamos a seguir así. Ya hablo de la monadita. Acá, a ver. Aún me queda. Voy. Yo. Una tabla. ¿Qué? Una tabla de nuevo. ¿Una tabla? Sí, ahí, aquí, Oh. El sí, oh. va a acelerar y el equipo a pasar. ¿Por qué? Te voy pillando tranquilo a esto. Vale, no. ¿Y ¿Qué hace? Creo que yo lo tengo ya. la verificación hecha ya, No se me da nada bien, uh, tal vez sí. Eh, ¿qué ha pasado? No. Cae okay. en la experiencia, 44 de experiencia. ¿Qué pasa por... con Da, da, da. ¿Qué pasado? Hola, hola. Hola. cosa? ¿Dime? Que si jugamos otra cosa. Sí, sí. Eh, íbamos a ver con tu papá un tema de la Copa King, algo así, pero tenía que hacer la verificación de dos pasos. Creo que ya la hice ya. Ni... ¿La salimos? Sí, sí. como sí, tú, sí. normal, ¿eh? A ver si puedes poner la Copa King una vez tú, ahora. porque me faltaba a mí la verificación de dos pasos. Voy a poner la copa aquí. Copa ¿No Chol... algo así? Que está activa ¿no? ahora. De la partida esa, oh, sí, esa o no. es. Pero... no. vale, si, vale, ahora sí, ya, a ver si le puedes dar tú ahora el de la copa. ¿Quién a ver. A ver. ves que sale al lado? Al lado izquierdo, una copa. Sí. De la copa con... Si le puedes a... dar a eso, a ver, porque estaba con el tema... Con un problema conmigo, con eso. Ay, Dios mío. Termina en una hora. ¿Ya lo he puesto? ¿Cómo se ¿Cómo el evento ya está disponible. Eh, tenía una hora. Sí, ese menú. No me deja entrar. ¿No te deja? No, sigo en el Snow War de este. Eh, pero lo puedes cambiar. Ah, uh, no sé. A ver. Eh, ahí, y buscar la sí, copa. Ahora sí, ahora ¿Eh? sí, ahora ¿Eh? sí. No, me sigue saliendo lo mismo. ¿Qué te sale? No. Te sale? Me sale que tengo que hacer una cosa. Una verificación. ¿Jugamos una partida normal entonces, mejor? Sí. Sí, porque. Lo haré otro día y ya se no, veía. No tengo idea de cómo va ¿Dónde está esto? Ya, dale unas partidas una? normales entonces. ¿Ayer te acuerdas que ganamos Aquí? una? Ahora uh... no, no, no, no. Mira. No me acuerdo. ¿Ayer ganas... ganamos una, te acuerdas? Al final. Mm... Ah, sí, sí, sí. Ya, ya le he visto. ¿No podía? Bien, no, no, buena. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pude. no, no, no, se puede. Ah, sí, sí. Madre mía. Por cierto, ¿qué la título Es titán. un Ha ¿no? ¡Se un mosquito en la cara GPR! creo ahí está GPR! ¡Ay, te este llamo, me ¡Ay, ir llamo, GPR! ¡Ay, te llamo, Ah... Está de poca. Marca, ¿dónde quieres que te ¿Tiene alguna misión? Ya entonces. Yo tengo una misión acá. Bueno. Vale. Ya me tiro, entonces. corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre Ya, ¿Ya te han parado? Uh. Sí, estoy justo... Vale, te voy a buscar. Te voy a buscar. Me dieron un escopetazo no. en la cabeza. ¿Qué eh. estás? Estoy sí, justo abajo, no, justo abajo del... Del avión, así. Si no va por ahí, eh. Si no te veo yo que va ya por ahí. Joder, si no nos llega. No está algo. 38, 36, 34. ¿Qué haces? No, no llegas. Ah, vale. Me voy a tocarle, obviamente, claro. Sí, mm, no me voy. ha abierto la puerta de un portazo. ¿Arriba? Sí, A ver si puede caer la, la tarjeta, no sé Ay, ¿Cómo subo? No, estoy, estoy justo en el techo ¿El techo? Sí ¿Cómo subiste el techo? Bien, eh... Cuidado, que están disparando atrás Súbete por la escalera o para buscarme? a buscarlo a un poquito oh, más Voy a ver el que al esto, esto va a ser complicado sí ¿Es que te pasó? Si. Sí. Es el anterior. Guarda, te joden, te joden, te joden, te joden. Están disparando de arriba. ¿Vas a eso? No hay daño de caída. Mmm. Parece ser que no. No, eso parece. Me de, de bien alto. Y ahora sí, decide dónde cae. Ya veremos dónde cae. ¿Dónde? ¿Dónde quieres que me Sí, lo marcamos. No, tú, tú marcas. Uh... Ah, yo marco. Uh... Sí. Pues caemos, acá coño, No, el santuario. satuario, santuario Ya vamos. Es posible cuando estás cayendo que te metan un disparo y te maten, luego. ¡Ay, ese me la guía el Fortnite! Ay, ¡Qué maravilla! ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? No, no, no esperemos Vale, yo lo busco, yo le doy caza. Yo le doy caza. ¿Dónde está? Marca, marca. Vale. No, vale. Ya se esconde. Voy vale, a dar casa. Interesante. Uh lo buena. Veo, lo puedo otro. que matarlo con una pistola. pistola, Con pistola también, vale. No, pero tienes que matarlo, que, que Ya, matarlo ya. La ah, ah por natural ¿Han matado a uno? Pues... Me lo lleva me lo tiras. pero shove Ahora. El breako. Así como un No vamos. Años. Ya. Ah, ya me lavo. ¿Qué? que estamos en la zona. Sí, es eso es bueno. Sube. Aquí, aquí es de inicio, eh, pues no, aquí no sé lootear aquí en el centro. carcosa Date eso, date eso, ya te Ah, está con el coma. Sí, acabo de decirte eso. eso, Disparo. Sí, ya sé. ¿Sabe dónde? Ah, sí, es verdad, la pistola, la pistola me Se me ha ido. Ah, se me ha olvidado la pistola. Ah. ¿Para qué no pistola para matarlo? La muy bien, lo hace. Me parece que no me lo la pistola. Ay, ¿Qué ¿Qué? una vez que que de conversa? Sí, ya había un ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tío, ¿Sí Ah, qué me llevo. No me, me llevo nada. Vamos a buscar la de la recompensa. Si. Sí. Vamos, vamos. Te voy a matar los compitores. Va a buscar de los. es rematas tú, ¿verdad? Claro. Ya, esto. Ya lo vi, ya lo vi. Y hay una persona. Menos mal, menos mal no lo rematé. Menos mal. Ha faltado nada. No. No. Bueno, ya hecho la misión, Pero ya viene la zona y ya, lo bueno. ¿Ha piqueado? A Estuve en el ¿Qué? No. ¿Qué te para no Sí. Pero... Márcalo si lo ves. No, en serio, en serio, en serio, no, un segundo para tener el escudo 100%, un segundo. Espera. Un, poco, voy a a salir. un momentito. Una vez que tengo por aquí. Que tengo por aquí. Por lo primero pago. ¿no? Estás viendo la recompensa. Sí, vamos. Venga, ahora sí. Sí, yo estoy listo. Qué está viendo la noticia. No, un recordatorio de ver un video ¿Eh? de memes random. ¿En qué, sí. ¿En el globo o abajo? Ah, abajo. Ya abajo. abajo. ¿Por qué en picado ahí un solo globo? Sí. Mm, debe ser Bueno, bueno eh, también hay otro globo eh, por allí. Y... en el globo a ver si ¿sí pueden pasar por pichón me ah, Muerto no, no, no, no, no. ya, ya, ya, lo bajé ¡Woo! Uh, que un globo por aquí ¡Tú para acá! ¡Tú ven para acá! Cuidate con algo ¿Lo mataste? Sí. pistola. Por lo son que son Tiene... Búscame de botiquín, que hay un cofre que no sé por aquí sirve. También tengo venda, pero prefiero botiquín. Sí, sí. A ah, ver está, ¿eh? Por aquí. O está sea, el cofre aquí, pero no sé si tiene... No. Tengo escudo. Sí, ¡Dame, dame! ¡Hay que ahí quedado ¡Hay que me ¿Ahí tienes? Ahí te lo dejé tirado No, chibi atas con el juego completo? ¿no? Sí Aunque okay, hito vida me preocupa la vida. A ver. Una manera derecha. Y el lanche llamadas. Yo no veo nadie yo, por acá. Ah, sí, la banda. Tenía frente. Sí. Ahí había arriba. Mira. ¿Te estás peleando? ¡Por no, ellos! ¡Al no. el ataque! Vamos, vamos para abajo. ¿Todavía te puedo matar con pistola o ya lo hice? No lo hiciste, creo. Mataste hace rato a alguien en el agua, pero con. ¿Bajamos? Con otra arma. Sí, bajamos. Ahí había uno. Aquí te dicen no que me escuchen. A ver, Ah, es okay. que Vamos. No, pero... Cayó. Mátalo. te eh... ¿Completaste la misión? No, todavía no. ¿Lo quieres? ¿Cómo? Te lo cambio por la venda. Sí, ¿eh? Ahí está. Traes, ¿eh? Uh, uy, madre. ¿Lo trae el Uy, ese loco. Hola. La ¿Qué para arma es para... esa? ¿Qué arma es esa? Está en el tanque, está en el tanque. Vamos, vamos, vamos. vamos. Corre, corre, corre, corre. Está en el tanque. Está disparando con el arma del tanque. Cuidado, cuidado, aguarda el arma del tanque. Uche. gente, gente, gente, sí, acá abajo. ¿Solo del tanque? No, acá abajo, acá abajo. Cuidado, cuidado, voy, voy. Estos locos, loco, me cago. Ay. ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Pero ven! ¿Quieres que vení? No sé dónde está. Ya te vi. Ahí, ahí estoy, ahí estoy. Ahí está también. ¿Y de dónde te disparó? Ahí está. Bueno. Está golpeando con ella, copita. Con a ahí, cúrate, cúrate. Con una tarjeta ahí, cúrate con el botín. Déjame curar y te arriba. Y te ah, acá no hay nada. cuando te curas? Ahora te voy a... Ahora te voy a vale. vale. Ese era el del tanque, ¿no? guau! Oh, wow. El que te mató. No hay ni idea. A lo mejor, a lo mejor. A ver si escuchó al rey. Vamos, vamos. Vale, no escuché Acá están las cosas por acá. Sí. Ahí están. Ahí están todas las cosas del que te mató. A lo primero es el grudito. No, ya está. No, que no lo llevo. Aunque. No, Aunque. No, uh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está, ¿Dónde está? por el. Ya lo vi, ya lo vi. Eh, eh. Tiene que tomar, tiene que tomar. El... Matar al pescado. Ya llevo uno Al pescado, al pescado Lo remataste, ¿no? Sí, bueno, eh, no sé Estaba curándose ¿Quieres un rifle legendario? rifle legendario? Sí, por favor Este lado, este lado que me voy más A ver, esto. que tengo... Esto no me gusta. Quiero cambiar por... resto. Ya está. Misión, ¿eh? Uh, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿No tienes un franco tirado por ahí? No, ven, ven, ven. Opa, ven. Voy, voy. Oh. No he visto un francotirador. Un tanque. Un tanque. Uh, ok Ahí dame munición. Me necesito más munición. Me avisas si encuentras un francotirador. Para que me lo dé. Eso es de francotirador. Necesito un munición de francotirador. Ah, Los de allá son, los de allá son bob máquinas. Mm. Ven aquí de nuevo, ven aquí de nuevo. Ven aquí, ven aquí. Acá, ven acá, ven acá. Estoy corriendo, uuu, uh, Y eh, Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. No, mira, mira, Yo, si ¿se puede conducir los autobuses de batalla? Menos mal. Se, se ha bajado, se ha bajado, no. bajado, se ha bajado, se bajado. No, no, no. No, no, te va acá, yo te curo. Pero... ¿Por qué no le pida? Te estoy disparando de lejos. Está aquí, está aquí, está aquí. No. no, no, no, no está, está, está, está atrás mío. No, está atrás mío. Ah. sí de ahí Una tortilla Toma ¡Hola, hola, hola! habéis cogido tanque al final o no? Ese está guapo, ¿eh? Este que llevan ahí. ¿De dónde lo habrán conseguido? O ese, tío. Ah, el autobús, tío. el autobús, eso que ya están. Operativo, el autobús de batalla. Vale, vale. Sí, qué guapo. O va para la tormenta. Uno de media vuelta. Van a matar. Yo que Hostia. lo mata Habrá ido por gasolina o algo, no sé. le va el loco? Acaba una rueda. Ha ido con una. ruedas Nos quitó... No nos, nos quitó todo el escudo Si las tiene, pues a las ruedas Ah, porque a lo mejor la han, han quitado otras estaba mejorando No sé Ha también la lata de gasolina Para echar gasolina Pero lo van a matar la tormenta, yo creo Vamos a ver, vamos a ¿eh? ver este, está... este está todo loco como yo Míralo, míralo Míralo sí. este está todo loco sí, vamos, tiene... Sube bien las ¿Es puertas, de ¿eh? De España. Subido bien las puertas. Mira, mira, mira. Mira como atraviesa. No, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí se ha quedado atravesado. Se ha quedado pillado. Oh, Dios, ahí se quedó, Ahí sí, se quedó, quedado. Queda, ahí, ahí muere. No, gente, si no mató a nosotros. Ya, ya, pues ahí muere. Uy. No sé cuántas vidas habrá quedado, pero... Aquí lo van a matar con la escopeta no. de barril. No, aquí este maldito no mató. Ya, ya, pero aquí va a morir, ¿eh? Ah, no, Sí. otro arriba. Hay otro que le está disparando arriba. con el soplete también. Bueno, para. ¿Quiere intentar ir a por el DS? Está intentando arreglarlo. Estaría guapo. No sé dónde está. No sé dónde está. Espérate, espérate a ver si muere. Ya me quedo ahí la duda Tenemos que saber dónde está Tienes que buscarlo Tienes que saber dónde está Si no El, el auto acá No, pero está muy cheto. Sí, sí Destruir pero, hartas cosas Claro, pero lo tiene mejorado Con, el, con la de esta Con la con rueda y, de... y el deflector, claro El deflector o sea, Lo tenía mejorado Para que rompa Mira, mira, va por ahí Va por ahí para a ver, va por él A lo saca Es que no, pero si lo mete por ahí, por la rampita Por ahí Pero se no, ha quedado no pillado haber. Se ha quedado pillado sí, ha quedado Y ahora ya. sin construcción no, no, puede no puede El fallo suyo ha sido que se ha metido por dentro del vehículo si no, O sea, de, del edificio Si no se llega sí. a meter dentro del edificio Lo fuera, pasado Pero se se metió dentro y ahí cometió el error este parece bueno eh qué este es bueno no le tienen a los tanques sí sí queda apartada ahora claro. hasta que lo destruya lo ha destruido. el otro va con el la furgoneta o con el tanque Ahora lo reparan el tanque, como llevan el... el reparador ese, el extinto ese Esto no, el Mira, A ver si no muere aquí Está no, viendo, no sí, sí. ¿ok? viendo el directo o ¿Sí? qué? ¿Está viendo el directo? no muere? Pero la vida es muy buena, ¿eh? La... Si lleva alguno? No Tomado a... Sí, sí Juega bien, ya te he dicho que esto parece que juegan bien ¿eh? Va a coger ¿eh? el arpón? Sí, va a coger el armapón para pescar ahí Mira, este también pesca como yo, ¿lo ves? En mitad de la batalla Se ha comido el pez térmico Ese es otro pez Se come el pez para recuperar vida Coge el soplete Arregla tanque ¿Lo ves? ¿Y el soplete para qué sirve ahí? Para reparar vehículos Cualquier vehículo que esté roto Lo reparas con eso y los tanques y todo lo puede reparar. Sí, sí, el soplete este lo repara. Qué raro. Sí. Luego está. Oh, mira, ha muerto al final. Luego también puedes reparar el tanque acercándote a él. Lo acerca a él, Mira, mira este cómo lo está reparando, eso, Claro, claro, lo repara. Mira, mira, mira. Aquí sí. Y darle, pero bueno Uy, tío ha tío Ahí se ha visto otro por, a, por abajo a la izquierda Se ha visto otro sí, lo, ahí, ahí, por la ese. Piedra. ¿Sí? Toma, ese sí la ha dado Hola. A, ese... <risa> a ese sí la ha dado A ese sí que no ha ido A ver, para el Franco el Franco, tirado En la mira térmica tiene otro Oh, oh ha muerto, ha muerto Muerto, ahora este le quita el tanque. Se recupera. A pues ver, así tenemos que jugar nosotros. Mira, mira, mira. ¿Cómo se.? Le... A ver, cómo se repara. Por el ¿Cómo se cura la vida con bueno, el spray. Es más rápido. El spray es muy rápido. Mira, a la vez las armas doradas. Esas son. Esas son las buenas, por eso las coge. Coge un par de ellas, que le interesa. La munición. De mira, de mira térmica. Este es muy bueno porque lo detecta a los enemigos. Estoy dejándolo porque ya voy a cortar directito, ¿vale? Voy a ver si ceno. Si cenamos. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, pero por eso estoy dejando este. A ver, a ver hasta dónde llega. Está guay verlo. Porque así es como tenemos que jugar nosotros. Y así aprendemos. A ver, a ver, a ver. Los sitios altos son los mejores. Es donde... Me, la mejor posición, ¿sabes? Un sitio alto. Ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio. Claro. Mira, mira, mira, lo ves. está ahí arriba, está ahí arriba. Mira, mira, mira, mira. mira. Que lo va a pillar, que lo va a pillar. Está, está pendiente de otro. Ah, oh, a disparante de tiempo. A disparante de tiempo. Viene la tormenta, viene la tormenta. Que viene, que viene, que viene? viene. Batalla. Escopeta. Esa, esa es muy buena, ¿lo ves? Ya lo tiene liquidado. Ya lo tiene liquidado. Puede más cartucho. Y ahora por el de abajo. Creo que este puede ganar, eh. Vamos a ver. Mira, ¿quién se le ha quitado el tanque? <ríe> mira, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Hola. Hola, metralleta. Tiene que bajarse, ¿Tiene, tiene que metralleta. Se tiene que bajar, se tiene que bajar porque le están disparando y lo están reventando Se va a ocultar detrás del árbol, ¿lo ves? Para curarse, más que nada para curarse Y además viene este, la de barril, la de de barril es de cerca, esto de cerca es terrorífica okay. pegando, y pegando salto Tiene que pegar muchos saltos Ha muerto al final, se la mata el joker, la mata el joker Ha pegado demasiado salto Y me ha dado ahí otro Uy, sí, le han quitado el tanque Le han quitado el tanque El tanque, mira el joker Mira el joker cómo corre Mira el joker Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va. Hola, hola. Hola, chaval Ha muerto Han ganado los del tanque Han ganado los del tanque Un dúo Se ha quedado el dúo ahí Potente No, pues estupendo Hemos visto el final de la Partida Volvemos a sala, ¿vale? Y aquí ya me despido Que Está cargando Así que vamos a ver Solo batalla, nada de construcción Ahí estamos Vale Hacemos un poquito aquí de zoom Zoom La Mary Jane Waxon, ahí está Consíguela, vale, la tienda Ahí la tenéis, 1500 papitos Junto con el duende verde A los fans de oh. Spiderman Pues ahí está eh, pues también, parado? ¿no? Aquí nos despedimos Chicos y chicas Un saludito para todos Peñita Cuidarse mucho Chao, chao Buenas noches